Unos 12 estudiantes resultaron intoxicados presentando deficiencias respiratorias tras inhalar sustancia química, hecho registrado en el Centro Educativo Liceo Rafael Tomás Fernández de la comunidad Madeja. Cuando llegamos ellos estaban trabajando normal y los muchachos empezaron a reflejar otra vez síntomas respiratorios. Sacamos unos 10 estudiantes de emergencia, otros fueron los padres a retirarlo y estamos aquí con ellos en el hospital. El problema fue por el olor a petróleo que hay en el liceo. Según detalles ofrecidos por la dirección del centro educativo, en el plantel se realizan trabajos de remozamiento, utilizando sustancias para la colocación de lona asfáltica. La situación que tenemos es que tenemos, como saben, una aula que tiene filtración, entonces, además de la construcción de un comedor, el ingeniero fue a construir, o sea, fue a colocar lo que es la lona asfáltica y utilizó... Eh,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 Joanny Paulino.